Hola chicas, buenos días queridas amigas, guapísimas amigas, bienvenida al veranito que ya está aquí implantadito, pero bien además porque hace un calor de espanto Y hoy vengo a enseñaros unas pocas de compritas, un poquito random eh, que la hice en Teddy y la hice en Aliexpress en Aliexpress, como no puedo pedir allí donde yo vivo, en Melilla, porque ya sabéis que tenemos un problema gordo con la ciudad autónoma, con Correo y con Hacienda, que nos están cobrando por todos lados, algo quieren sacar de dinero, o hartan, yo lo sé. Tú crees en el más que y dice el otro, no voy a creer, puto, si yo vivo en Melilla. Pero entonces, mi amiga Gema, que es scrapera, que tiene canal, que se llama Kabubi Scra, si no la habéis visto o no la conocéis, pasaros por su canal porque hace de todo y creo que merece la pena que paséis pues ella eh, se ofreció y yo pido las cosas aquí a la península ella a su dirección ella me lo recoge como yo vengo aquí eh, asiduamente pues después ya me lo da y y ya está, y vengo a enseñaros desde aquí un millón de gracias, gema de Kabubi Scrap. Porque eh, gracias a ti, pues puedo seguir teniendo coja, cositas, cojas, puedo escoger cosas de Aliexpress. <risa> y puedo seguir teniendo cositas de Aliexpress. Esto es que estoy en una vorágines todavía, y por eso está todo esto un poquillo así reliado, ¿vale? Porque la otra vez me fui despantada, de me tuve que ir y bueno, todo esto se quedó así. Y ahora pues poquito a poco lo voy limpiando, lo voy ordenando, aunque todavía me falta, bueno, lo no más grande. Bueno, pues voy a empezar por lo de Teddy. Fui a dos Teddy, al Teddy del centro, del de centro de Málaga, el que está al lado del corte inglés. Tiene un nombre el centro, pero la verdad es que a mí se me olvida, no me acuerdo del nombre. Y después fui al de la chapa y son compritas de los dos lados, muy poquitas, pero bueno, algo hay. mira encontré lo, los punzones que son muy monos, bien entré en el paquete le he quitado el packaging, porque aunque yo lo quiero para extra el otro día mi hija se estaba haciendo las manos y le dije, mira estos punzones valen para hacerte dibujitos en la uña, y me dijo a ver déjamelo y tal, lo que pasa que los esmaltes de uña que ya compró secan súper súper súper rápido que no da tiempo ni a, a, a nada cuando ya, además, cuando ya está seco además encima teníamos puesto el aire acondicionado, porque aquí sin aire acondicionado es imposible vivir y, y, y respirar, y el ventilador, y estos entonces pues todavía se secaba si es rápido más rápido se secaba pero bueno el caso es que cogí el paquetillo donde venían estos tres no sé si venían tres o cuatro yo he encontrado tres estaban encima de la mesa no sé lo, si había cuatro que no creo que hubiese cuatro que habían estos tres pero en fin estos tres punzones que yo no lo quiero para la uña. aunque cuando lo he utilizado lo he utilizado para las uñas encontré ah, ah miras que encontré me encanta espérate que lo voy a sacar porque si no si escuché el ruidito de fondo es que ya os digo que para poder respirar aparte pues tengo que tener el aire acondicionado que ahora no lo tengo puesto pero sí que tengo puesto el ventilador mira cogí esto que diréis esto qué es pues son una eh, de veranito son una vieira veis y por debajo llevan, eh, son pecatinas, pero por debajo son transparentes, son rosas. O quizás sean transparentes y el papel que lleva al final le dé el color ese como rosita. ¿Veis? Traen pues 8 y mira. Esto fue lo que compré. ¿Y cuánto costó esto? Un euro. Aquí está. Esto es que no me acuerdo porque ya os digo que el packaging de este, como lo abrimos para probarlo, esmalte y tal, no lo sé, no lo voy a guardar porque si no... Eh, ¿Qué más? Mira, encontré estas pegatinas que probablemente ya la tengáis, pero yo no la había visto y me gustan para Pascua, incluso para otoño, con el cervatillo ahí y traen, pues bueno, florecitas para primavera, corazones para cualquier época del año. Y, y compré estas pegatinas estas de verano son pafíes eh, todas estas de verano veis con la sandía los helados el arco iris pues estas también me costaron a un euro cada paquetito de pegatina solamente trae una planilla pero bueno ¿qué más compré pues ver, mira encontré esta setita costaban a un euro los castos no lo encontré pero vi esta setita que me parecieron monas y cogí un paquetito que trae dos y costaban a un euro. ¿ves? Y me traje dos. La verdad es que son muy monas. Llevan como un perrito sentado en la puerta de. Es como una botita con la parte de arriba de seta. Y mirad, trae como un perrito ahí sentado. Pero tienen un toque de bastante plástico. Quiero decir que no es una cosa fina. ¿Veis? Esta es. Ahí lleva la puerta. ¿Veis? La puertecita con la ventanita pero eh, se nota que es plasticoso. y este lleva ahí como un perrito sentado a la sombra de la de la seta y ahí lleva ve la ventanita bueno, no está mal. Es mono para hacer un diorama o, o un cuadrito mono para el cuarto de un bebé. Estos que se hacen en 3D, pues a mí me gustó. Mirad cómo tengo aquí esta caja. Voy a ir metiéndola aquí y así me quito de... Mirad, compré esto que esto es pegamento textil para tela. No lo he probado, no sé cómo va. Vale 2,50. ¿Ves? Y es para poner, pues, cositas de tela. Pegar cositas de tela. Además lo pone aquí textil que es 30 gramos, no sé cómo va. Me costó 2,50 y cuando lo pruebe ya os diré. Encontré una de esta y me la traje. Porque para la lentejuela y todo eso. Esto en realidad es para guardar pintura. O la masa que nos sobre de, de está secado al aire. Y yo no estoy muy segura que aquí la masa no se... Con el calor que hace no se seque. Yo creo que para meterla aquí habría que envolverla en film. La masa y bien cerrada y después meterla aquí. Es que hace mucha calor. Bueno, vienen tres y van así. ¿eh? Solamente quedaba este. A ver, mira, pillé esta cajita. Que es para decorarla. Me costó 2,50. Tampoco es que sea una baratura. Además está muy vasta por aquí delante. Yo creo que habría que pasarle un poquito de lija ¿Veis? Pero es mona y el tamaño no es chico del todo 250. Cogí una Nada más Cogí esto guasi, ¿Veis? Uno que lleva sentimiento, Otro que es dorado con... Como con purpurina Y este de corazones Este también me gustó mucho Y este pone algo de sonrisa Y unos labios Pone... Es que no lo sé porque van... You, you make me smile You make me smile que lo tendré que traducir porque yo esto para mí es como el chino. ¿Qué más? Mira, me encontré esta cajita y la compré, vamos a abrirla. Me costó 3,50. Tampoco es... Pero me pareció interesante, ¿veis? Es de plástico, ¿veis? Cierra muy bien. Esto no se quita, es fijo. Y tiene aquí para colgarlo. O sea, se puede colgar de aquí. Y tú ves lo que tiene. Sobre todo para lentejuelos y piedrecita en maris. tipo así. Mira, o oh, esta que son súper chiquititas, o pues tipo así, se meten ahí y ya está, ¿vale? Pues compré este. Ya digo que barata no es, pero me parece que es buena, ¿eh? Es buena. Y el cierre es bueno también. Me gustó, cierra muy bien. Pues este también lo cogí, allá entré y me costó 3,50. Cogí una. ¿Qué más? A ver, mira, cogí estas pegatinas que son de goma, Eva, ¿veis? Mm, de sandía, de hibisco, flamenco flores, piña, piña en los flotadores como si fueran piña porque la parte de aquí de dentro se saca. A ver si es que no quisiera abrirla porque a ver dónde la guardo. Esperad, pero yo la voy a abrir. A ver, mira lo que os digo. Son gafitas de piña, ¿veis? Porque esto... A ver. ¿Veis? Se saca y se quedaría así. ¿Veis? Y el este también se puede aprovechar, son circulitos y después piña, piña, piña, que no se saca nada ni nada. Flores, así y así. Eso así así. ¿Vale? Y piña, piña trae tres, lo que más trae por supuesto son flores y de eh, esta um, gafitas también traen tres. El resto de esa bolsa son florecitas, ¿vale? Entonces las voy a quitar, las voy a poner aquí para que no, para que no se me pierdan. Creo que traen más, sí, de, la, de las que son de goma eva, de estas con purpurina que de las pintadas, ¿vale? Estas son las gafitas que traen tres y estas las piñitas que también traen tres, ¿vale? Y después, pues eso, esto que también se puede aprovechar incluso como especie de almohadilla de estas que dan dimensiones. Esos son los stickers chicos que trae esto Y después trae estas que son más grandes, que os las enseño, que traen tres flamenquitos, suelta, ahí, ¿Veis? Tres flamenquitos que se quita esto de aquí. A ver si puedo. Mirad. Así. ¿Veis? Tres flamenquitos. Tres, tres, tres. Ahí. Eh, de estas flores también trae tres. Que son de la pintada. Trae costillas de, de Adán o la mosquera. Tres también. Bueno. Ahí. Que esta no está terminada de romper. Pero ahí. mira. ¿Veis? Tres mosqueras. Labios. Trae tres también. Pero este, mirad. Se puede quitar la parte de en medio y te quedarían así, así, ¿veis? Así, así, o si no se lo quitáis, así. Aquí estoy, ahí. ¿Veis? Entonces se pueden poner o entera o este con el agujero, o simplemente, si tenéis un hueco chiquitito, pues el este. ¿Ve? Y quedaría así. Después trae tajas de sandía, que trae tres. Así, media. Y después trae así tres también. Bueno, no está mal. Tú después si quieres le puedes poner por aquí glitter o, o lo que o lo que tú lo quieras adornar. Se pueden adornar más. Mira, encontré eh, esto efímera. ¿Veis que traen todo esto? Que supongo que ya lo habéis visto, pero yo es que no lo encontraba ni los tenía. Siempre eh, tenía el que encontraba, era el otro playeros que traía un tekel. Este no, este es distinto, creo que es de cumpleaños. También trae una tarta, trae una tarta así, globo, una máquina de coser. Bueno, este. Y, y traen glitter, ahí se verá. A ver, que lo voy a abrir también para que lo veáis. Trae glitter eh, dorado. A ver, uno que trae glitter. ¿Veis? algunos no todo, ¿eh? ¿Veis? A ver si se ve. ¿Veis que brilla ahí? Bueno, pues trae dorado. Algunos, no todos, porque hay otros que, que, no, que no traen glitter, pero lo hay que sí y hay que decirlo. Esto costaban a un euro. ¿Qué más? A ver, encontré otras piezas también con sentimiento y tal. Son stickers, lo pone aquí. Traen 27 unidades y me costaron a un euro. Y mirad, ¿veis? Traen además de estrellitas, pececitos, traen sentimiento, traen pulpo. Y estos son pausos ahora. Ay, mirad, a ver, esto viene muy bien cerradito. Aquí os lo enseño. Después lo voy a guardar en esta bolsa porque estos son grandotes. ¿Veis? mira trae estos pulpos que se le quitaría esto y las patas quedarían al aire. ¿Ves que vienen como precortada? ¿La veis? Pues de pulpo trae uno y dos. Uno y dos. Y me parecen poco. Sí, pues pulpo nada más que trae dos. Después vienen, el, vienen las vallicornios, que exactamente igual. Esto se le puede, ¿veis? Así, quitar. Y de esta traen una, dos y tres. Tres. Pulpos dos, vallicornios tres. El tiburón martillo también trae tres. Igual, esto se le quita y esto también. Y quedaría así. Y trae tres unidades. Esto lo guardo porque esto me vale, ya os digo, porque como es como para darle volumen a las cosas, me vale. Trae tres peces así. Tres, tres, tres. Mira. Espérate. Que encuentro otro pulpo. Hija, esperar. Mira, este. ¿ves? Que trae tres también. Estos peces también traen tres. Muy verdes, muy colorido, con unos morritos muy graciosos. Ballena. Ballena traen también tres, así, ah, y no son chicas, eh, tres, que son estas tres en azul. Y caballitos de mar también trae tres, que también igual que el pulpo se le puede quitar esto, está precortado, lo que pasa que si se lo quito, veis, me va a saltar el, el protector de, de lo que. del pegamento. Me aburro. De todos lados, pero lo voy a intentar. Es que está precortado, pero no cortado del todo. Esto hay que coger unas tijeritas, porque si no me lo voy a cargar. Y bueno, y se saque y se quedaría. Es que no. Digo bueno, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Ya me gustaría a mí poder. Me aburro. Sacar o no, pero. Se, se va a hacer largo, ¿eh? Y no quiero que os aburráis, de verdad. Me aburro. Esto es lo que sale, mira. Y esto sería... A ver, es que si no le logro quitar esto... Ahí, a ver, Jesús. Bueno, más o menos. Me aburro. Mira, ¿ves que se queda ahí el huequecillo? Pues así. Y esto lo pegaré aquí porque... Así, y trae tres. ve Que hay que igual, limpiarlo. Trae eh, tres estrellitas de más. Mira que una se ha quedado aquí dentro, con carita. Tres estrellitas de mar, color arena, estas tres, y después trae, a ver, de sentimiento trae este y este, y trae tres de cada, este y esto y son grandes, son unos cartelotes grandes, eh, mira, este y este. estos tres. Bueno, no me parecen que estén mal y yo no creo que sea goma eva, esto es cartón pluma no es goma eva, ¿eh? es, es adhesivo pero está hecho en, en cartón pluma, sí, sí, no es para nada no es, no es goma eva, ¿eh? son muy gorditos vamos, están bastante bien y traen bastante cantidad, y esto pues, ahora para el verano, yo no sé si, si serán nuevos, son. yo no lo había visto nunca y los cogí, estas, ¿qué más? os enseño, a ver, os enseño ¿eh? mirad, eh, más bien, mira, mira. estas que son también de veranito vienen en 3D, ¿veis? que traen menos de sirena, con sentimiento, casi todo es sentimiento, aunque llevan dibujitos, este. Después encontré este, que digo, mira, entre San Valentín y, ¿cómo se llama esto? Y Halloween, estos labios así derritiéndose con los dientes, me gustan. Este corazón así también derretido, ¿veis? Me parecieron que, bueno, que pueden dar juego entre San Valentín y Halloween. También encontré esto, que igual... Entre San Valentín y Halloween, pues no sé, aquí la calavera, ¿veis? Aquí hay una corona que pone Princeps, aquí pone Buf, me aburro, Bets. y Pues, Bueno, no me parece que estén mal. Después encontré estos corazones que yo tengo, pero son de otro, las piedrecitas son, son de otro tono. Y estos me gustaron, solamente quedaba uno y me lo traje, ¿vale? A un euro. ¿Vale? Y todas valen a un euro. ¿Qué más? Y después encontré esta, mira, y me gustó. Valen a un euro. Y esta, por ejemplo, es como muy zen. De relax. ¿Veis? Este. Que me parece también muy mono. Como de Pinny. No sé. Me parece gracioso. Y encontré este, también muy chulo. Que es como muy artístico. Hay una pintora, bueno, hay una hay una paleta de pintor, ¿veis? Y me pareció bonito y cogí eso. No, no, no había más modelos porque estuve mirando porque me gustaron. ¿Qué más? A ver, encontré eh, estos que son los mismos que he enseñado antes, que no me quitaron distintos. Y tengo dos, así que uno irá probablemente para la caja del sorteo. Bueno, pues este que ya os lo he enseñado antes. ¿Qué más de Teddy? A ver... Mirad, me encontré con esto otra vez y cogí otro. Porque como yo gasté bastante eh, las Poké en colgárselas el año pasado, pues volví a coger uno. Había y dije, bueno, ¿para qué voy a esperar a Halloween? Si después a lo mejor no lo encuentro y cogí este. Encontré estas bolas que hacen mucho ruido. Las vamos a abrir para que veáis. Y ya la he hecho en la caja. Tengo pelo de unicornio ese por todos lados. A ver que lo enseño, ¿vale? Pero voy a echarla aquí. A ver, mira. Y son cuentas, tienen agujeros Vienen de muchísimos colores Y dije, bueno, pues me voy a coger un paquetillo Porque de estas yo no tengo Nunca la había visto, es plástico mira Tiene un montón de tonos Aquí está Creo que hay más colores Porque aquí estoy viendo naranja y verde Que por ejemplo, no está ahí A ver, que os voy a enseñar Y hay otro mira otro tono de rosa, ¿Veis? Amarillo se sí que lo he puesto ahí, ¿no? Sí y faltaría... Espera, este, este verde. Aquí están todos los colores que trae. Por lo menos los que me venían a mí en el, en el sobre que compré. ¿Veis? Y traen bastante. Y dije, bueno, pues me lo voy a llevar. Que yo esta tampoco, tampoco tengo. ¿Qué más? A ver, de Teddy. Pues yo creo que Teddy se finí. A ver, porque después... Voy a poner esto aquí. Para poder sacar a ver si encuentro... No, aquí ya no hay nada más de Teddy. No, esta no, esta no. Nada, nada, vale. Nada. Después pasé por un bazar, ¿vale? Y encontré estas cuentas. Mirad, grande y mediana. De la grande me traje dos. Y de la mediana me traje una. Y costaban a 90 céntimos, ¿ves? Que son así como marmoleadas o craqueladas. Porque parece que están rotitas, ¿veis? Y cogí dos <coughs> grandes y una mediana. Chiquitas no había, pero yo tengo chiquitas. Y después encontré esto que me pareció muy mona. Mira, aquí está por detrás y aquí por delante. Trae una nada más. Es una sirena, y, pero es aparente, ¿eh? Que es grandecita, es un char, ¿Veis? Que una sirena, tiene carita, no sé si ahí se podrá ver, y por detrás. Y me traje dos. Y cogí estos charms también, que son estrellitas de más, en plateadas, que traen cuatro. Y los cogí ahí en un bazar que hay, viniendo para abajo las vi y dije, bueno, me las voy a llevar. Ahora, el otro día, pues quedé con las la muchachas para a tomarnos un café. Que siempre que vengo, pues veo a Gema, veo a Gema de Kabubi y veo a María del canal de la, la mamá de Ana. Y entonces, pues vamos y a María del Mar. Entonces fuimos a tomarnos, como siempre, un cafelito. ¿eh? Y para que que no hace ruido? Y además, como vamos a pasar a otro apartado. Esto lo quito para que para tener sitio para, para sacar más cosas. Mira, entonces fuimos a, a tomar café y gema de Kabubi Scrap. Mira lo que me trajo, me encantó, ¿eh? Qué bonitas son estas palas medidoras. A 1,20 le costaron. Lo pone aquí, ¿eh? Me encantaron. Me trajo esa y me trajo esta. Son de madera, ¿eh? Mira, qué cosas más monas. Esta trae tres y estas cuatro, creo. Sí, cuatro. Me encantaron. Estas son monas, pero estas... Los casitos estos que me volvieron locas Me encantan, me gustan un montón Y la mamá de Ana me regaló A ver si se pudiera ver Porque tengo que algo blanco, ¿sabes? Porque si no, no lo voy a ver Bueno, en este papel, mirad Me regaló este sello Mirad qué chulo Que trae numeración, los meses del año ¿Veis? Eh, bueno, trae como un timbre ¿Veis? Tras su familia especial viaje eh, travel y, y, tra y vienen en dos tipografías de enero a julio trae esta tipografía y de septiembre a octubre y también viene mmm, la abreviatura bueno en este y en este caso no y en este pero por ejemplo mayo junio y julio vienen en abreviatura y aquí está septiembre octubre noviembre y diciembre lo que no veo es eh, agosto Ah, sí, está aquí, que no lo veía, ¿ves? A gusto. Y me lo regaló la mamá de Ana. Muy chulo. Y además, gordito. Y también la mamá de Ana, pues, me regaló... La tenía antes aquí, es que como la he vuelta, Bueno, señores, me regaló dos pincitas. Mira, esta... A ver, llevo un protector, por eso brilla pero, como el plástico, mira. A ver, ¿veis? Que llevo un protector que es esta manzana con este osito y este osito que es como un melocotón o algo así ¿Ves? y esto se esto quedaría mirando para ti puesto que esto se abre así quiero decir esto se pondría ahí ahí tú lo tienes así así y me gustaron mucho, mucho, muchísimas gracias, pues esto me lo regalaron las niñas, y después ahora eh, Gemma, eh, como yo le mandé a ella todo lo que yo había comprado en Aliexpress, no es mucho pues se lo llevaron a ella y ella me lo, me lo trajo el otro día y entonces, a ver, compré que se lo vi a una compañera que hace unas cosas de dulces preciosos que se llama Patricia Stra. está en Insta, os dejaré linkado el canal porque es que hace verdadera, vamos, yo los veo y me entra hambre, de verdad, y ella puso el enlace del macarón y yo compré el molde de macarón para hacerlo con pasta de secado al aire, no lo abro porque hace mucha calor y esto está mira, completamente pegado y si lo saco todos los pelos se me van a pegar pero es el molde de macarón no es muy grande, tampoco es muy chico pero está bien, este después esto viene así compré, todo lo que compré fueron Charm, ¿ve? de princesas Disney la pedí que, bueno, que ellos me mandaron, eran 10 unidades, digo, bueno, pues que me manden lo que, lo que quieran. Y me mandaron, pues, así. Es decir, me mandaron dos blancanieves, dos muchachitas vestidas de rosa, que no sé quiénes son. Esta que parece frozen, esta que parece que está dos de cada. La sirenita y esta que no sé quién es, que parece que está así como rezando, no sé. Pues estas me las la pedí en Aliexpress y las pedí... Yo no elegí, le dije que quería un surtido. Y como eran 10, pues me mandaron dos de cada. Y está hecha como de como de piezas, parece. Está hecha con. No sé si esto será resina o arcilla polimérica. Resina no creo. Creo que es más bien arcilla o plástico. Tiene un toque muy muy gustosito, ¿vale? Pues pedí esto, chan. Ah, bueno, oh, eh, no he dicho que la cabeza lleva metido ya el. Ay, el colgajo. En el, el, el lo que el cancamito chiquitito, chiquitito veis aquí este cancamito pues lo lleva ya puesto para, para colgarlo y después aquí mira todo esto os lo enseño esto que lo voy a dejar aquí es un cute de precisión veis la punta es que no la vaya a ver pero es súper fina súper fina lo que pasa que yo creí que venían dos pero no por el precio venía uno. Y no lo he probado todavía. Se lo vi a alguien que lo pidió en una colaboración. No sé si fue Cristina. No sé. Se lo vi a alguien que lo pidió en una colaboración. Y yo dije, pues yo voy a pedir uno a ver qué tal. Y busqué por Aliexpress. ¿Ves? Y yo creo que, que no corta mal, ¿eh? Yo nada más le he pasado esto suave. Este es que este no... Este papel es blanco. Quiero decir, por dentro es blanco. ¿Ves? Este papel es de Teddy, se nota. Yo no creo que, que corte mal. Está biselada eh, el, el cut este, con lo cual... Mira, ¿ves? Más o menos. Pues este, que este se va a quedar aquí. ¿Qué más? Bueno, ahora eso era lo único que no pedí, que no era char. El, el QTS y este. Más chico con más char. Ahora los dorados. Mirad, pedí estos relojes. Que vienen 10, creo. 2, 4, 6, 8 y 10. Sí. Estos relojes que me parecieron muy monos. Y como yo siempre estoy a tientas con los relojes, pues pedí relojes. Tenía yo nubecitas y tengo, me quedan pocas. ¿Vale? Y entonces pedí otra remesa de nubecitas. Están Ahora. los quito esto y dejo un y uno para que se vean, porque si no, a lo mejor veis son dorados y son tienen esmalte. ¿eh? La nubecita es muy mona porque, mira, se va riendo. Tienes un mofletito en color rosita. Yo no sé si se va a ver ahí bien o, o quizás no. A ver si enfocas Es que hoy estoy grabando con el móvil. Bueno, si no, como lo pongo aquí, este sería otro. Mira, pedí esto que me encantó. Pues tipo así, pero en grande. Es lo que hace Patricia. Yo lo dejaré, ya os dejaré el, el canal linkado porque vaya a flipar. Mira, viene con el colgantito ahí, lo veis. Y mira, es como un frape de fresa. Que es muy bonito. ¿Veis? Y me encantó. ¿Cuántas traen? 10 también. bueno lo de, Y además, este se queda de pie. ¿Veis? ¿Qué más en dorado pedí estos globitos que me vienen esmaltados y también viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También, ah, bueno, mirad, tienen distintos colores. Los globos son variados. Mira, aquí hay otro, ¿veis? Eh, no sé, aquí hay otro. Bueno, es que los globos, mmm, este es igual que este, este es igual que este, este es igual que, ese. Este, es igual que este, este es igual que este. Este me mandaron tres. Y de este Pero esos son los que hay, ¿vale? Traen 10. Estos son las mezclas de los, de los globos, digámoslo así. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a seguir. Mirad, en dorado. pedí la palabra happy. Viene en un colgante. ¿Veis? Mirad. Y es esta. Se pone happy. Vienen 10. Y vienen esmaltado también. Estos sí, si todos son iguales. Vamos, yo lo que estoy viendo todas son... Los colores todos son iguales. ¿Veis? Todas. Y vienen 10. La palabra happy. Y vi esta colgar. Mira, aquí lleva el la argollita para colgarse. La palabra happy. ¿Qué más? Pedí estas colitas de ballena. Que me parecieron que eran muy monas. Y para ahora, para verano. Las pedí random. Con lo cual, mira, vienen de todos estos colores. De esta me viene tres, De la rosa, de la negra viene azul blanca blanca vale de la blanca vienen tres de la negra vienen dos y del azul vienen dos ve esta que viene esto también es malte es dorado y esmaltado. pedí estas vieiras que dentro llevan una, una perlita y también random ve esta es con lo arena en blanca en azul y en rosa ve sí en arena vienen tres en azul vienen dos en blanca vienen tres y en rosa vienen dos, ¿veis? Y me parecen monas y también vienen, ¿veis? Eh, mira, con la argollita, ¿veis? Para, por ahí se mete el boquetito para ponerle ahí la argollita para colgarla que también me parece muy bueno. El caso es que eh, teniendo ahí el, ¿cómo se llama? la Porque la había también que no llevaban dentro la perlita. Pero me parece que como yo mm, me gusta recargar, pues me, me parecía más bonita que tuvieran la perlita. Mira, compré estos aguacates que me gustaron mucho, traen 10, vienen también con el, mira, con el este metido, esto igual. Son todos iguales, ¿veis? Traen 10 y, y son como la princesitas esta, del mismo del mismo material. Son del mismo, como una pasta o algo así. Lo que pasa es que me gustaron, son muy bonitos. eh Y después, por último, estos que me encantaron. mira pedí estos globos, que son perritos hechos como de globoflexia de estos. No sé si se dice globo flexia. Pues este y me lo pedí random y solamente se repite el color negro. Mirad, ¿veis? En lila, en blanco, este en naranja, en verde, en azul, en rojo. No miento ni en negro porque este es marrón y este es negro. Son, mirad, son... lo voy a poner. ¿Veis? Este es marrón oscuro y este es negro. Y son monísimos. Pesan, ¿eh? Son muy bonitos Me ha gustado mucho, mucho, mucho Son monísimos, la verdad Es que, que sí, que sí, que, que me han gustado Y además viene un surtido que no se repite Ningún tono de, de color Bueno, dejo eso ahí para que lo veáis Y ahora empezamos con los Charm Plateados, hay uno que me decepcionó Que viene cerradito y son estos ¿Por qué? Porque son árboles Pero son muy chiquitines Apenas si se ven Vamos a abrirlo y verás Mirad qué chiquitito ¿Veis? Son muy chiquititos. Voy a coger, a ver, aquí tengo así, mira, aquí tengo el punzón, uno de los punzones pero que me han mandado. Y no sé si esto cogerá por aquí. Vamos a ver, no. Dándole un poquito de vuelta, habría que hacer el boquete un poquito más grande, ¿veis? Porque no entran. El de arriba sí, pero el, el de abajo no. A ver, voy a cambiarlo, vaya ser que sea el agujero. No, no entran. Es este agujero el que habría que agrandar, porque por aquí pasan sin problema. Pero por aquí no salen, ¿ve? Entonces habría que agrandar el agujero del tronco. Bueno, no lo sé. No entran por aquí, valdrá para cualquier otra Si no entran por aquí, probablemente no entren tampoco en los bolígrafos, ¿eh? Porque el bolígrafo tiene esto más más más gordito. Entonces, bueno, que son bonitos, sí, que valen para ponerlo de colgante y tal, también, pero no es como, a ver, para ponerlo en el pincho scrapero y tal, no valen. Bueno, pues esto, qué más. Esto mm, mm, me llevé, bueno, un saquillo con eso porque no me lo esperaba más más grande, pues sí mira eh, pedí esto que me ha encantado son muy bonitos pone en el cubo pone arena mira que es el cubito con la pala a ver si lo puedo enseñar A ver por aquí la pala viene con una argollita mira Ay, es que no sé cómo enseñar ahí está la palita la veis la palita es muy chiquitina y aquí el cubito que pone sand arena eh la palita. ¿Ven? Que chiquititas y son monísimas. La verdad es que sí y vienen en tres de este también. ¿Ve? Se quedaría de pie. Y vienen todos estos que yo creo que son 10. 1, sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, vienen 12. ¿Vale? Y me, me gustan mucho. Después pedí uva, porque yo también utilizo, ya sabéis que yo con el agua también tengo fijación y pedí estas uvas, que son son aparentes, ¿eh? son grandecitas, ¿veis? Y 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, traen 10 uvas, ¿no? Traen 12, porque las otras dos, imaginaros que ya no las hemos comido. Y yo la utilizo mucho porque las poques, eh, para las poques de Navidad, siempre como la última, normalmente una de las últimas casillas de la poque siempre pongo un reloj y las uvas de la suerte. Porque aquí en España, para que no se de aquí, el día de Nochevieja, pues cuando están dando las campanadas, por cada campanada nos metemos una uva en la boca. Y entonces hay que tomárselas todas las uvas. Cada vez que suena una campanada te mete una uva y te la tragas. Porque ya viene la siguiente. Si te logras comer 12, 12 uvas... Con las 12 campanadas y terminada a tiempo, quiere decir que va a tener un año que vamos, que va a ser la persona más suertuda del mundo. ¿eh? Y entonces cogí esta. ¿Qué más? Mirad, para Halloween también cogí fantasmitas. ¿Veis? Que son estos. Que son plateados. Esto es que me venía ahí. Que es un trocito de yo que sé qué. Ay, traen 10. ¿Veis? Y todos son iguales. Y me parecen muy bonitos. Muy logrado. Entonces, pues los cogí. Cogí un paquetillo de esto Porque no estaban caras, no tenían gastos de envío. Ninguno, en todo el envío. De todo lo que estáis viendo. Era, era gratis. Y todo me vino en un solo paquete combinado. Y bueno, pues este lo pedí. Y después también para Halloween pedí eh, gorrito de, de brujita. De me Meiras. Mirad. Este, verás. No trae para colgar, pero es que el mismo pico del, del gorrito de bruja hace así. Y es lo que hace el, el enganche para meter ahí, ¿ves? Para que quede colgado. Y quedaría así. Y traen... También se quedan de pie. Y traen 10, ¿ves? Traen 10. Y son monos, son muy monos. Son muy graciosos. Y bueno, para Halloween, pues... Listo, ya tengo otro. Me, parecen que, me parece que son muy bonitos. También me han gustado mucho. La verdad es que lo único que me decepcionó fue esto. Después, mirad, pedí estas cuentas plateadas porque ya me estaba quedando sin cuentas. Creo que traen 12. Y me gusta porque tienen un agujero que le coge los chico y lo grande. Mirad, este. No le voy a quitar el, el protector. Mirad, yo creo que pasa. ¿eh? Mirad, sí pasa. ¿Veis? y esto, pues, me gusta y entonces pues los compré, que vienen creo que 12, creo que 12, y la verdad es que me gustaron, la cuenta, me gustaron las cuentas esta porque a mitad de la pieza, a mitad, bueno, toda la pieza viene como labrada, como si llevara una cuerda, ahí, ¿Veis? no sé si se va a ver, como vienen labraditas, que no es un, una anilla lisa. Viene... A ver, que no veo yo si estoy enfocando... Ah, que me salgo de cámara, por Dios! Mira, veis que lleva ahí como... Aquí, toda la cuenta está labrada. Y me gusta, que no es la clásica anilla plateada y punto. pues Y además tiene los agujeros muy grandes. Y trae una, dos, cuatro, ay, seis, siete, ocho, nueve, diez... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 piezas, 19 piezas, 20, traen 20, ¿ves? Y también, también era sin gastos de envío ni rollos de eso Y entonces dije, mira, me estoy quedando sin esto. ¿Y dónde me he encontrado yo esto allí? Y aquí y allí, si pido un paquetito de cuenta cueste lo que cueste, me cobran 5 euros por haberme, por recoger el paquete dije, pues va a ser que no lo pido todo junto y ya está, se me ha caído una porque no la veo, pero ya aparecerá y ya por último, para enseñaros, mirad cogí esta silla, que vosotros diréis sillas pues sí, cogí silla que parecen sillas de un tablao flamenco sillas muy andaluzas que, mirad dónde está la, la punta es que esto, como rueda pues se me vaya a perder, por eso la meto aquí ¿vale? mirad la silla también son en 3D, ¿eh? Mira. A ver. A ver, y si no... No traen para colgarla, de modo que tú le puedes meter la anilla. A ver. Por aquí, el primer palo, o bien colgarla y ponerle la anilla. Si la quieres colgar boca abajo, le puedes poner la anilla aquí, que también trae palo. Se quedan de pie, a ver, aquí, ¿veis? A ver, ¿veis que se queda de pie? Pues ahí está, no te caigas, así, ¿veis? Y trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, traen diez. Y me gustan, bueno... Yo la vi mona, que además me recordaban a la silla esta de que llevan la estera, la paja de salida, estera se llama, no me acuerdo, arpillera, no, arpillera, que la lleva así liada la andaluza y, y las cogí. Pues sí que sí, que ahora ya se terminó lo que se daba, porque además de esto en Aliexpress, pues pedí unos colgantes de Pandora de plata, vamos, de Pandora, para la pulsera de Pandora en plata que era para un regalo para el cumple de mi hija que ya las tiene ella y, y ya está esto fue todo Que Gema me dijo Mercedes, yo creí que te iba a pedir más cosas Digo, no Lo que me he pedido ha sido una, un texto de, de charm Porque estaba viendo que después me voy a encerrar allí No voy a tener manera de conseguirlo Y no voy a tener manera de encontrarlo Entonces dije, bueno, pues de perdido al río Digo, le voy a decir a Gema Que voy a hacer un pedido en, en AliExpress y voy, a, y voy a pedir cosas que después me van a hacer falta pedido, Empecé por pedir las cositas estas de, del más Pero después dije, mira, ya que pido No me voy a pedir nada más que esto, voy a pedir alguna cosilla más que por cierto, casi todos son de, del mismo vendedor, entonces él me hizo el paquete ese grande y me lo mandó todo junto, a mí me han encantado lo único, lo único que tengo le puedo poner pega es a esto que yo me lo imaginaba que iba a ser de otra manera y que el boquete iba a ser más grande, y luego este boquete, pero es que si os fijáis, el boquete por arriba está muy bien hecho, pero el boquete por abajo tiene como, yo no sé si se va a apreciar ahí o no, pero tiene Mirad, tiene como una rebabilla, esa rebabilla hay que quitarla, lijándola o algo con una lima de estas de metal, pues lijándola, porque lleva ahí, esto, esto pincha, ¿eh? Mira, veis que se queda ahí, mirad, ves que pincha, lleva ahí rebaba, y a todas le pasa igual, entonces yo creo que esto es lo mejor va a ser Fijaros, si es que me entró hasta esto, yo qué sé. Eh, entonces, lo mejor va, va a ser que esto, lo antes de utilizarlo, por la parte de abajo, ya que por arriba viene perfecto, hay que meterle una lima redonda y, y limándola, porque todas vienen con el boquete mal hecho. A lo mejor hay alguna que se salva. A ver esta, por probar. A ver esta. A ver. Mira, aquí sí entra, ¿ves? Es que los demás llevan el, el boquetillo Vamos, entra hasta ahí Pero dándole vuelta y tal Yo creo que entran más para abajo ¿eh? Pero es que la, el, el de aquí abajo hay que limarlo Ya os digo yo que vienen mal No mal, a ver, el agujero viene hecho Pero se ha quedado la rebaba ahí, No sé, la máquina no, no le ha hecho El agujero, claro, al tener la, Los restos de rebabilla Pues no deja de entrar, pero ya veis Que algunos sí que entran, este entra perfecto bueno, pues todo es cuestión de, de ponerse a, a limar. Pues nada, chicas, eh, espero que <ríe> os hayan gustado mis regalitos, mis compras en Teddy, que han sido poquitas, pero es que la entrada, comprar cosas en Teddy que ya tenía pues para que me voy a complicar la vida suscríbete eh, dale, dale. se avecinan muchos cambios para bien si Dios quiere solamente puedo decir eso y estar atentas porque vienen muchos cambios, muchas sorpresas y nada más besos, cuidaros sed felices, disfrutad de este verano y nos vemos pronto si Dios quiere cuidaros, todos ya,